la suerte de poder estudiar, salir de Punta Arenas y estudiar en Concepción, ahí estudié comunicación audiovisual y estuve muchos años ligado al documental y sobre todo al documental musical. Eh, luego eh, viajé a Cuba donde estudié documental y realicé piezas audiovisuales allá, algunas de esas han sido mostradas en festivales eh, de Cuba, lo cual eh, me dejó bastante satisfecho durante un tiempo realizando documentales. El año 2005 regreso a Punta Arenas y en el año 2006, eh, junto a un amigo, somos creadores del canal de la Universidad de Magallanes, UMAC Televisión, un proyecto que ya tiene 13 años, que liga básicamente la educación, una televisión educativa sin fines de lucro y en la cual nos, eh, en estos momentos nos estamos abocando a realizar piezas audiovisuales, ...junto al Poder Judicial, es una alianza muy interesante porque... ...estamos tratando de crear piezas audiovisuales que tengan la calidad suficiente... Eh, ...para poder ser distribuidas, no solamente aquí en Magallanes sino también en el país... ...y ojalá fuera del país. Agradezco la invitación que me hiciera la luchadora Federación Obrera de Magallanes... ...a través de la persona de su presidente, el señor Muñoz. Agradezco por cierto vuestros aplausos, que yo sé que no son para mí sino para las ideas de las que solamente soy una portadora. Las ideas de la libertad. Hablo de la libertad, de la libertad para pensar, de la libertad para decidir, de la libertad para ser feliz. El Poder Judicial tiene un acceso increíble a archivos que cuentan parte de nuestra historia que no son muy conocidas. Hace unos años tuvimos la... Interesa de realizar un primer largometraje... ...que se llamó Fuego, la Federación Obrera de Magallanes... ...que le fue bastante bien, creo yo... Eh, ...fuimos muy humildes con esa película... ...y luego de todo el aprendizaje que logramos ahí... ...nos dimos cuenta que existe una manera de poder contar... ...nuestras historias desde acá, desde Magallanes... ...entonces creamos un modelo de producción colaborativa... ...en donde primero manda nuestro territorio... Eh, Primero el territorio tiene todas estas historias, que son súper importantes e interesantes. Es bueno primero entonces que las conozcamos. Luego de eso pasamos a ver de qué manera podemos hacerlas conocidas, ¿cierto? para que la gente conozca parte de su, de su historia. Y en este modelo de producción colaborativa nos dimos cuenta de que podemos hacer películas invitando a la comunidad magallánica a ser parte de ella. Y la manera en cómo lo hicimos es muy interesante porque invitamos a la gente, a los habitantes de Magallanes a ser parte de la película, tras cámaras o frente a cámara, extras, actores, actrices, técnicos, y de esa manera estamos eh, enseñándole a la gente cómo hacemos películas y el habitante magallánico es parte de la película. Entonces ocurre algo maravilloso que es darse cuenta de la importancia de la creación de una imagen audiovisual. La importancia de la persona que toma un cable, la que está sujetando un, un panel de luz. Es un trabajo tan hermoso que el público, que, la, que el habitante magellánico, se da cuenta de la importancia de eso, de la creación de una imagen de calidad. Y a partir de eso creo yo que existe también la educación. Los niños están jugando al cine, están haciendo cine. El que más sabe de esto es el director de fotografía que está ahí, ¡Acción! traído directamente desde Francia. Hoy día vamos a hacer, eh, se supone que son tres planos, pero todo puede ser. Pues. Desde hace dos años estamos trabajando en, el, en la realización de una película que se llama Chum Wum, Cacique Mulato, que es la historia del pueblo tehuelche de que habitó esta zona. Ha sido muy interesante la manera en que estamos realizando esta película porque es súper difícil hacer cine, ya sabemos cierto, en Chile y con mayor razón es súper difícil hacer cine aquí en Patagonia no tenemos todos los recursos, no tenemos toda la técnica, no sabemos eh, todo entonces nos hemos dado cuenta de que este modelo de, de producción colaborativa nos lleva a necesitar algunas otras cosas qué, ¿a qué me refiero con esto? ...es súper interesante cómo nosotros podemos... ...lograr materiales de calidad... ...pero quedamos estancados de alguna manera... ...no existe aquí industria cinematográfica... ...entonces... Eh, ...pero por otra parte sí viene mucha gente de afuera a filmar... ...con unos equipos eh, increíbles... Eh, ...técnicamente avanzadísimos... ...entonces nosotros no tenemos eso... ...¿qué es lo que me gustaría a mí? ...de que nosotros pudiésemos aprender... ...que colaboremos... ...a la gente que están mirando para acá, para Patagonia... ...para esta zona y que quieren venir a filmar, vengan, filmen con nosotros, nuestros proyectos, enséñennos. Nosotros aprendemos y podemos de alguna manera elevar nuestro nivel de realización. Soy bastante humilde en el sentido de, personal de qué es lo que quiero, ya. Me interesa a mí la imagen porque lo que estamos haciendo entre todos va a ser eh, posterior. Con esto quiero decir de que lo que estamos haciendo hoy día, si se mantiene en un lugar... Eh, en una biblioteca audiovisual eh, va a poder ser visto por los nietos por generaciones futuras van a poder conocer el Magallanes de hoy eh, van a poder ver cómo de alguna manera eh, en esta incipiente eh, industria audiovisual que puede existir en Magallanes eh, cuáles fueron estos primeros atisbos ¿cierto? estos primeros eh, no sé, son batallas que uno puede dar de repente para realizar estas películas pero, pero creo que eso es eh, lo que busco yo quiero no, no es... lo que hago quizás no es para hoy es para unos años más y eso creo que, que me tiene muy contento y creo que el territorio eh, está hablando de alguna manera a través de mí ¿qué pasa? ¿Ah? súbase súbase sube lo va a tener que llevar amarrada.